Vaya todo más despacio Intento que yeah. en mi vida vaya yeah. todo más despacio Que Intento me Intento que en mi vida vaya todo más despacio Intento que, yeah. no. despacio. Intento que en mi vida vaya todo más despacio Tú estás acelerando El tiempo es el que hay No puedes alargarlo Como si eres de Alicante No pueden pararnos Como a los pueblos originarios No nos conquistaron Y a ti te contaron Lo que les salió del pavo No me atrapo, no me achanto Busco estrategia como un buen caco Macaco, sal del bucle o te ato. Sabes que la vida Tiene más que ofrecer Que la pinche droga no te deja Ver lo que ves, que lees Va alto, alto, pero duele caer Y que caes más abajo de lo que estabas ayer yeah, Bien, va, vamos, no me tires del rabo Que por la noche todos los gatos son pardos Y algunos solo aprenden después de un trompazo Y algunos flotar quieren sin haberse mojado Yo estoy en el fango abierto de brazos Si me dicen lo que tengo que hacer, pues no lo hago Tengo mucho error mucho ensayo y de mucho habla y aún así mucho me callo yo, y aún así mucho me callo yo, yo. intento que en mi vida vaya todo más despacio intento que en mi vida vaya todo más despacio sí, intento que en mi vida vaya todo más despacio y conciencia a